Bueno, y lo que voy a hacer yo es copiarme lo que necesito de eso. Porque la verdad que lo único que por ahora me sirve, eh, lo voy a extraer. Ojo que se llama inicial, o sea, dentro de este que dice resuelto, eh, se llama inicial. Y lo que me está sirviendo por ahora es eh, utn.h y cliente.c y cliente.h. Entonces, le voy a dar control-c y lo voy a incluir en mi proyecto que empecé de cero, ¿sí? Si ya lo tuviese abierto acá, lo podía hacer control C de los archivitos que tengo en algún otro proyecto acá. Pero como no lo tengo, ahí lo incluí, ¿sí? Bien. Bueno, entonces tengo ahí eh, este archivo que tiene el main y eh, tengo el, la biblioteca del cliente y tengo utn.h, ¿sí? Incluido en mi en mi proyecto. Esto debería compilar porque, de hecho, no estoy usando ninguna función, así que no debería tener problema. Bueno, ya no compila. ¿Por qué? Ah, porque tiene el purge Y el purge es de Mac. ¿Sí? Entonces, ustedes cambienlo por el de Windows. ¿sí? O el de Linux, depende de qué están usando. Yo voy a poner el guión bajo, guión bajo. que Era el de el de Linux. Y para poder usar esto tenía que incluir. Eh, se te dio. Ext. Mira, ¿no? Ahí está. Incluía ese y ahí tengo la función que es para Linux. Sí, está para Linux. Bien. Y era el F-Flush, era para Windows. Bárbaro. Bueno, entonces, eh, ahora sí tendré que compilar. Menos mal que lo pruebe, ¿eh? Yo confiado. Ahí está, ahí compiló, ¿sí? Bien. Bueno, si están en Windows, también acuérdense de poner el setbuff ese para que les funcione bien la consola. No se lo olviden. Igual ya creo que a esta altura no se lo olvidan. Eh, pero bueno, yo por las dudas aclaro todo. Eh, bueno. Entonces, lo primero que dijimos que teníamos que hacer era cambiarle el nombre ¿sí? a este. Fíjense, recuerden, teníamos el modelo de un cliente, ¿sí? con todas sus funciones. ¿sí? Y el cliente tenía el nombre, DNI, eh, altura, isempti y el ID. Bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es cambiar. Es lo mismo que hicimos cuando arrancamos la clase. Le cambio el nombre a el punto H. Entonces, vamos a hacer un rename y le voy a poner pantalla y no pantallas, porque esto me va a manejar uno solo. Y después yo tengo una lista de eso. Eh, bueno, voy a ir a previo para ver exactamente que no haga lío. Me va a decir que me va a cambiar el isdef, Me dice que me va a cambiar cliente.h por pantalla.h y me va a reemplazar el nombre del archivo. Bueno, sí, esto es lo que quiero que hagas. Ahí está. Bueno, y ahora cliente.c, le de hecho rename y le pongo pantalla.c. Listo. Eh, espectacular. Entonces ahora ya puedo empezar a eh, renombrar primero el tipo de dato. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa, cómo se comporta esto. Y después los campos. ¿sí? Recuerden que el tipo de datos sigue llamando cliente. Lo único que cambié yo es el nombre del archivo por ahora. ¿sí? Pero eh, tenemos el nombre cliente acá, que aparecen todos los prototipos de las funciones. Y acá donde están las funciones también. Seguimos teniendo cliente por todos lados. ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de reemplazar eso. Eh, yo quiero ver si me quedó... Así, ah, el pinche acá para ver si todavía no se estaba grabando. Bien. Bueno, entonces, clic derecho, eh, refactor rename. Venimos acá al menú y elegimos el rename dialog. Y le voy a poner de nombre pantalla. ¿sí? Voy a agrandar esto. Así veo un poco, analizo un poco qué es lo que va a cambiar. Eh, bueno, elegí el proyecto, igual tenganle desconfianza a eso. Bueno, y me dice que me va a cambiar en pantalla.c y en pantalla.h. ¿Sí? Y acá adentro hay un montón. No, está todo marcándome el mismo. Bueno, tendría que marcarme todas las funciones. No me las está marcando. Y acá, sí me está marcando. Ah, porque me marca el archivo, no me marca uno por uno. Si yo sigo scrollando veo ahí todos los lugares. Creí que me marcado uno por uno. Eh, bueno, y ahí están todos los lugares. Bueno, tiene sentido, lo está haciendo, sí, en, en lugares que son las definiciones de la función, que es generalmente donde está especificado el tipo, así que, Parece que no va a ser lío acá en algunos auxiliares, ¿sí? Parece que no va a ser mucho lío. Así que le voy a dar que lo haga y chau. Bien. Y ahora sería como un buen momento para volver a compilar. Porque tendría que seguir compilando esto, ¿sí? Así que voy a compilar. Bien. Bueno, compilar, compiló. Eh, bien, y ahora eh, ya estoy en condiciones de definir los elementos, ¿sí? De los campos de la pantalla. que Dijimos que tenía un ID, que ya lo tiene. Un ISEMPTI que ya lo tiene, así que todos están bien. Y estos, bueno, no están tan bien. ¿Tenía un nombre? Sí, tenía un nombre, así que ese también me sirve. Bueno, este DNI altura, no, no me sirve para nada eso. Eh, Tenía una dirección. Bueno, puedo cambiar este DNI, que es una cadena, por dirección. Uh, no, perdón, no lo quiero hacer acá. Lo quiero hacer con el refactor. Yo ya estaba emocionadísimo. Eh, vamos a cambiar este con el refactor. A ver qué hace. Ah, me perdí. Acá. Refactor, riñe. Venimos a el diálogo. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerle dirección. Bien. Bueno, también me lo va a cambiar en el pantalla.h, ahí, en la definición de la estructura. Y en el pantalla.c, bueno, me lo va a cambiar en todos los lugares, ¿sí? Donde lo estoy usando, ahí con la flecha. Y también por acá. A ver qué hace Acá. En ese auxiliar donde le paso la dirección para pedir, ven que esta función la voy a tener que cambiar. Porque estoy haciendo un getDNI, ¿sí? Y ahora eso va a ser una dirección. Entonces ya, por más de que yo haga el refactor, no me va a servir eh, el getDNI. Y eso, el IDE no se va a dar cuenta, así Me tengo que dar cuenta yo. Eh, así que ahí soné, ¿sí? Eh, el anterior no, porque era un print. Y encima no le estoy aclarando acá nada, así que lo va a seguir imprimiendo y no pasa nada. Pero ya este no, no va a funcionar bien. Y después hay otro más acá que también es un getDNI, que es el del modificar, que también tendría que ser un get dirección o por lo menos un, un getString, como para que el tipo pueda escribir ahí lo que quiera. ¿sí? Eh, y después no, no hay más lugares porque no hay más cositos blancos acá. ¿Sí? Fíjense que ahí me lleva. A los lugares. Eh, así que, bueno, parece que va a estar todo bien. Yo le doy OK y chau. Bien. Bueno, ahora este, este define también lo quiero cambiar porque quedó de cuando hicieron lo de los perros. Y vamos a cambiarle el nombre. También hago un refactor, así me lo cambio en todos los lugares donde, donde lo usó. Vamos a ver si funciona. Nunca hicimos un refactor de un define. Le ponemos dirección len. A ver dónde lo usábamos. Ahí está. No sé bien qué es lo que me está diciendo ahí, pero mientras nos aparezca el diálogo. Bien. Bueno, ahí se lo estamos pasando a la función de... que es, Igual sigue estando mal porque es getNi, pero después la vamos a cambiar. Y le pasamos el tamaño del de campo que es Ahora se llama dirección, está perfecto que lo cambie ahí. Y acá también, imagino. Acá es exactamente lo mismo, así que bueno, sí, es ahí solo. Y en el punto H, obvio, acá me lo va a cambiar. Entonces, listo, ya está. Ahí lo cambié. Y ese también quedó. Eh, bien. Bueno, y acá viene el primer dilema. Ah, mira, tenemos un precio por día que podemos usar este float. Sí, lo bueno de tener uno de cada. Y nos quedaría el tipo como un campo más agregar que no lo tenemos. Eh, así que voy a usar ese. Vamos a ver si sigue compilando, por las dudas. No deberíamos tener problemas. Ahí está. Y ahora voy a cambiar eh, la altura por el precio. Sí estabas hablando y me lo perdí. No, ahí está. Eh, bueno, ahí me tiran un atajo para el refactor. Shift Alt R, sí. Sí, yo lo hice de esa forma y gané bastante tiempo. Nada, lo pongo como. Bueno, como está perfecto. Bien. Eh, me hiciste perder. Ah, sí, ya me acordé. <ríe> y vamos a cambiar acá la altura para el precio. Bueno. Eh, Sigue derecho, refactor rename. Venimos a abrir el diálogo. Y. Eh, acá le ponemos precio, ¿sí? Precio. Y vamos a ver qué hace. Bueno, esto está en el, en el print. Sí, bueno, ahí está bien que lo cambie. No hay drama. Eh, después. Acá. Get número flotante. Bueno, esa función me va a seguir sirviendo. Quizá los límites van a ser otros. Tenía, si le pasábamos los límites, eh, van a ser otros valores. Y después. Acá hay otro que es lo mismo. Que debe ser para el modificar. Esta es para el modificar. Que también le va a poner precio en vez de altura. Eso está bien que lo haga. Y por acá abajo, a ver, hay uno más. Acá está que imagino que es el ordenamiento. Es el ordenamiento por el doble criterio, ¿sí? Que está preguntando ahora, en vez de comparar las alturas, está comparando los precios. Bueno, está perfecto. ¿Sí? No me va a servir el nombre de la función, porque la función, ¿cómo se llama? Ordenar por nombre altura. Bueno, la voy a tener que cambiar por ordenar por nombre precio. ¿Sí? Si es que quiero seguir ordenando por eso. Eh, así que, bueno, fíjense que hay cosas que las tenemos que igual solucionar a mano no tenemos que avivar. Bien. Bueno, y me quedaría agregar el campo tipo. El campo tipo, bueno, no, no lo tengo, así que lo voy a agregar. ¿sí? Y yo lo voy a agregar como un int, que se llame tipo. Y voy a declarar acá un define, que se llame tipo eh, lsd Y voy a decir que eso vale cero. Y tipo LED voy a decir que vale 1, ¿sí? Esto es a criterio mío, ¿sí? Y este campo está agregado. O sea que no voy a tener nada de hecho en las funciones que tengan que ver con ese campo, ¿sí? Voy a tener que agregarlo yo por todos lados. Eh, esto es lo que les decíamos, si ustedes hubiesen tenido más campos, quizá algún otro lo hubiesen podido reemplazar por este. Pero bueno, a veces hay que borrar, a veces hay que agregar. Nunca se sabe. No. Si no, tienen que tener un esqueleto con distintas cantidades de cada uno y usar el que más se les parece. Que también podría ser una opción. Pero es más trabajo eso que, que hacer el cambio. Digamos. Así que, bueno. Eh, listo, hasta acá era el, el primer paso. Lo que nos resta ahora es eh, cambiar los nombres de las funciones. ¿sí? Que nos quedaron con el prefijo de click. Que no me gusta, ¿Sí? yo quiero ir a la pantalla y eh, que todas mis funciones empiecen con eh, pan, ponele, no sé, se me ocurre. Eh, así que, bueno, vamos a, a cambiar los nombres. Me colgo todo. Acá está el, el atajo que decían Shift Alt R. ¿sí? Para que directamente desaparezca eso. Bueno, voy a poner pan. Vamos a ver dónde lo va a cambiar. Bueno, lo cambia ahí solo. Y en el punto H. ¿sí? Bárbaro. Quiero que haga eso, así que le doy. Bueno, y esto sí lo van a tener que hacer uno por uno. Igual, si se pueden asegurar que está haciendo las cosas bien, mejor. Y ahí más o menos que en un ratito, ¿sí? Que es un ratito mucho más corto que ponérselo a programar todo desde cero, tienen una BM de pantalla, ¿sí? Esto no quiere decir que no entendamos qué es el código que estamos usando, ¿sí? Porque eso se lo vamos a preguntar. Y si ustedes están usando un código que no saben lo que hace, eh, yo les recomendaría que no lo usen porque eh, vamos a dar cuenta enseguida cuando les preguntamos. Uh, me olvidé de hacer el previo. Bueno, espero no me ronto nada. Así que, eh, bien, voy a continuar haciendo esto hasta que termine. Uh, son como un millón, ¿no? ¿Cuáles son los que teníamos que eh, modificar de las funciones, el de ordenar y cuál más? Era el getDNI que te quedó con un precio. Ahora, o sea, estás pidiendo un precio. No, que era, te estabas pidiendo la dirección. Y te quedó con la función getDNI. Nunca vas a poder ingresar una dirección. Si estás llamando a la función getDNI porque te va a validar números y sonaste. Así que eso hay que cambiarlo. Y después el nombre de la función de ordenar, que te quedó ordenar altura, de nombre la función. Y ya el campo de altura no existe. Esta es la parte que Mauricio en el video la va a pasar a alta velocidad. Lo pone por tres. Me van a ver a mí así rápido haciendo todo esto. Acelerado. O, o tiro una cortina negra y aparece todo hecho. Nada, pero es más gracioso que verlo que lo haga rápido. Y pones una musiquita. La magia de la visión. <ríe> ya está, esta es la última, me parece. ¿eh? O oh, no, no es la última, pero bueno. Esta es la última, vamos. Bueno, no lleva mucho tiempo, ¿sí? Lleva un poquito, pero podría ser peor. Imagínense si se lo tienen que poner a programar de Te quedó altura. Claro, ah, bueno, este ya que le cambiaba el nombre, le podría cambiar. En vez de que diga altura, diga, eh, era precio, ¿no? Ordenar por nombre, precio. Maravilla. Bien. Bueno. Hasta ahí estamos. Fíjense que ya me cambió todos los, los este, variables ahí. Bueno. ¿Qué, ¿Cuál es el error que cometí yo? Bueno, no sé si es un error. Depende, depende bien qué hace el programa. Bueno, yo no me traje el main. ¿Sí? Del, del otro programa. Entonces, claro, todo, si yo ahora me traigo el main, me queda con todos los nombres viejos y ya no le puedo hacer más refactor. O sea, lo tendría que haber hecho con eso incluido y si, si hubiese querido que me cambien los nombres de las cosas. O sea, la definición de la lista, ¿sí? Todo eso me quedó sin hacer porque yo no incluí el main. Si yo hubiese incluido el, el, el archivo original del main del, del esqueleto. ¿Sí? Eh, est, me hubiese reemplazado a este array de clientes por pantallas, ¿sí? y acá el inicial, ya el llamado a inicializar hubiese sido este, eh, cambiado acá el nombre también, ¿sí? y el menú, bueno, y todo, todas las llamadas a todas estas funciones. Si yo me lo copio ahora, fíjense, me lo voy a copiar así a mano, claro, de todo esto no anda nada, porque... Eh, cliente no existe. O sea, no me, no me hizo el refactor acá. No me hizo el refactor acá. El nombre de la variable hubiese estado mal. El nombre de este define, bueno, hubiese estado mal. Igual lo hubiese tenido que cambiar. Eh, y las llamadas a estas funciones no me hizo el refactor de cambiarle el nombre. ¿sí? Esto queda igual, no pasa nada. Todas estas también. Buscar uno vacío. ¿sí? El alta. Bueno, esto no es tan grave. Eh, pero sí la parte de arriba y las llamadas a función. Bueno, es una, una o dos funciones que podría haber este, hecho el refactor cuando ya, si, si este código hubiese sido parte del proyecto, ya me hubiese cambiado los nombres. Como yo lo dejé vacío, fíjense que soné. Ahora no tengo manera de solucionarlo. Lo tengo que hacer a mano, ¿sí? Eh, lo tengo que terminar de arreglar a mano, no me queda otra. Eh, si ustedes también hubiesen incluido este programa, que hay que ver, porque muchas veces este programa no sirve. En este caso sí sirve porque era como una VM, ¿no? Cargar un cliente, modificar y eliminar. Hasta ahí estábamos. ¿sí? Todo esto no lo pide el ejercicio. ¿Está bien? Pero bueno, por lo menos... ¿Puedes la... hacer Ernesto? Sí. Eh, si buscar reemplazo de las palabras, ¿lo podés cambiar todo? Sí, ahora puedo usar un, claro. un reemplazar común, si quiero. Claro. Un buscar y reemplazar, ah, sí, okay. sí, sí. Claro, pero lo que vos decís es que si le hubieras hecho un refactor y tenías ya... Claro, si ya lo tenía, ya todo. Claro, ya me lo hubiesen modificado, ¿sí? Me hubiese okay. quedado mal el nombre de la variable y los textos y no más que eso, ¿sí? Claro, quizás lo más interesante de haberse traído de entrada... En el caso de ustedes, yo se los recomendaría, es que se van a quedar tranquilos, que le dan play y lo vuelven a ver funcionar. Claro, sí, si sí, el esqueleto es una BM, está bueno. Porque claro, generalmente... Si no, claro, si no les conviene igual, Ernest, quizás traérselo, darle un play y después borrarlo, pero se quedan tranquilos que pudieron probar todo el resto. Claro, Sobre todo sí, para los, los, los Alta, baja y modificación casi siempre aparece. Eh, puede ser que se llamen distinto, pero, pero suele estar esa necesidad de que si tenés una array de una entidad, vas a necesitar incorporar un elemento, modificarlo, eliminarlo. Exactamente. Es como el comportamiento típico. Sí, de hecho, bueno, ahí ya en la otra entidad están medio disfrazados los nombres, ¿no? Porque se llama contratar, acá se llama, el alta se llama contratar publicidad, bueno, el modificar queda un poco más claro. pero Y la baja se llama, no se llama borrar publicidad, se llama cancelar contratación. ¿sí? Eh, entonces, quizás está un poco disfrazado el nombre, pero acá tenemos de nuevo el ABM de la segunda entidad. ¿sí? Y este es el ABM de la primera. Así que sí, siempre van a estar. Eh, después quizá lo que les resta hacer es cómo la, hacen la relación, ¿no? Eh, que eso ya es más particular de cada ejercicio. Pero, pero sí, lo ideal sería que ya lo hayan incluido. Entonces, no tienen este problema de que ahora me quedó desactualizado el, el código de ejemplo, ¿sí? O sea, yo lo compilé y me aseguré de que vaya compilando, pero no de que vaya funcionando a medida que lo iba cambiando, ¿sí? Así que, bueno, eso es para que vean también de no hacer esto. No lo hice a propósito igual, me olvidé. No me di cuenta. <risa> Bueno, así que esta lo voy a cambiar a mano porque no me queda otra, ¿sí? Igual no es la muerte de nadie, es ahí poner pantalla, acá poner pantalla. Eh, y acá poner pan, ¿sí? Donde decía cli. y chao, ¿sí? Acá también, acá también. Un segundo. ¿Sí? Sí, podés ir con un de y reemplazar también, si quieres. Sí, sí. Ojo, ahí te llevas tu UTN, ¿eh? Ya me emocioné y se lo pongo a todo. Acá, acá me llegó un UTN. listo, ya está, eso era todo. Eh, entonces ahora podríamos llegar a probar que funcione, ¿sí? Y después les terminamos de cambiar los nombres porque me quedó todo mal, me quedaba ese clientes por todos lados, ¿sí? Para terminar de dejarlo prolijo. ¿Qué me dicen por acá? Me fa te faltó un clic en la función. Eh, ¿A dónde? Bueno, ahora cuando compilo me voy a dar cuenta. Igual tranquilos porque no va a funcionar. ¿sí? Bien. Bueno, ahí tenemos... La, la, la, me dice todos los clics que no andan. ¿sí? Acá tengo uno. Acá tengo dos más. ¿sí? Ya me los va marcando en rojo el compilador. Eso también está bueno. Eh, y me voy dando cuenta, ¿sí? Creo que ahí más o menos tiene que estar. Listo, sí, ahí está, ¿sí? No fue tan grave. Eh, así que, bueno, esto ya tendría que seguir funcionando. ¿Qué problema tiene? Bueno, que están todos mal los mensajes. O sea, yo ejecuto esto. A ver, vamos a probar. Me dice el cliente, o sea, ese mensaje está mal. Nombre. Esto sería, no sé, ahora una pantalla. Pantalla. DNI. Bueno, me pide un DNI y me tenía que pedir la dirección. ¿sí? Inclusive, si yo acá pongo una dirección, va a estar mal. cucha cucha, 555 y me va a dar error, ¿sí? Porque quiere un DNI. me pide Bueno, me pide cosas que no van. ¿Está bien? O sea que todo eso lo voy a tener que cambiar a mano, porque ya eso es muy particular del, de este de este ejercicio, ¿sí? Así que no queremos... Entonces el getDNI el get hay que borrarlo y por duplicar el, el getNombre. Tenés otro que es descripción que habíamos hecho que sería que le calza un poco mejor. Está, veamos que tenemos disponible. Tenemos getNumero, getNumero flotante, getNombre, getDescription y getDNI. ¿sí? Bueno, este get descripción imagino que te deja escribir textos con espacios y números sí. también. Así que con ese podemos eh, ingresar lo una dirección. Lo razonable igual sería que se desarrollen el, el get dirección y analicen las particularidades de una dirección. Y después el get teléfono y el get mail y el get sitio web. O sea, los que les recomendamos que se desarrollen, el día del examen tienen que usar el que corresponde, no uno que más o menos anda. Bien. Así que ya saben. Ahí tienen para divertirse. Eh, bueno, entonces, por ahora vamos a reemplazar este, que es el que más calza. Y tiene mensaje, mensaje de error. Bueno, tiene ahí cosas que podemos usar. Entonces, empecemos por el principio. Empecemos por el menú que ya está mal. así Que sería cargar una pantalla, modificar una pantalla y el, eh, eliminar una pantalla. Genial. Hasta ahí estamos, ¿sí? Todo esto, mmm, bueno, no sirve por ahora. No sé si va a servir, pero no son opciones válidas por ahora. Este imprimir, lista, lo podemos dejar para probar, ¿sí? el, el, el imprimir, siempre está bueno que lo hagan, aunque no lo pidan, porque nos sirve para probar. O sea, damos de alta. ¿Y funcionó o no funcionó? ¿Cómo sé? Bueno, necesito poder imprimirlo para poder este, darme cuenta si funciona. Por más de que el programa no me lo, no me lo pida, ¿sí? Así que por ahora me voy a quedar con esos. Bueno, ahí ya solucioné algo. Vayamos ahora a, bueno, este, buscar un lugar vacío no cambia nada. La función de alta está usando una lista de, de que ahora son de pantallas, pero se sigue llamando array clientes. Acá sí podemos hacer un refactor. ¿Sí? Esto se está usando en este archivo igual nada más, pero fíjense en todos los lugares donde se está usando, porque todas las funciones reciben el array. Así que podríamos cambiarle el nombre ¿sí? eh, a esta variable y ponerle array pantallas. Y siguiendo con la misma lógica, para no ser muy creativos. Eh, bueno, y obviamente lo va a cambiar en este archivo, en los 25 millones de lugares que aparece, ¿sí? me lo va a cambiar. Así que le doy OK y ahí lo cambió y ya me quedó más prolijo, ¿sí? O sea, nada de andar con un examen que habla de pantallas y me aparece un cliente, ¿sí? Una variable que se llama cliente. Que suele pasar, porque dice, no, estoy apurado, estoy apurado, no le cambié el nombre. No. Lo mismo que este ID. Esto está mal, ¿sí? Esta es la variable que imagino que se usa para eh, incrementar. Ahí está, cuando hacemos un alta para ir llevando la cuenta del ID que vamos asignando. Bueno, también, cambiémosle el nombre, le ponemos ID, no, perdón, no lo voy a hacer de acá, lo voy a hacer de acá por las dudas. Bien. ID pantallas, ¿sí? Bien, bueno, me lo voy a cambiar ahí, y en los lugares donde lo menciona, Le damos OK y ahí lo cambiamos, ¿sí? Bueno, estos parecen bastante genéricos, así que no vamos a tener problema. No estamos cambiando el nombre. A este cantidad de clientes también lo cambiamos y le ponemos cantidad de pantallas, ¿sí? Y me lo va a cambiar ahí. Y, obviamente, en todas las funciones que le pasamos el array, le pasamos también ese define porque es la cantidad que es el tamaño del array. Así que en todos los lugares está usado eso. Listo, ahí lo cambié. Bien. Bueno, ¿me dice algo de la cantidad del enunciado? Sí, creo que me tiene que decir, ¿no? ¿Cuántos son? Son notas que siempre están abajo. Acá dice 100 pantallas y 1,000 contrataciones. Bueno. Entonces, seguramente estos son 100. Son cuatro, ¿sí? Bueno, ahí me va quedando. Ya está, tengo la mitad del examen hecho en 20 minutos, ¿sí? Eh, bueno, entonces, ahora estábamos en la parte del alta. Bueno, en el alta eh, vamos a tener que cambiar lo, el pedido, ¿no? Entonces me voy a ir a la función del alta. Ahí está. Ahí está. Y vamos a tener que cambiar los datos que pide, porque faltan datos, ¿sí? faltan cosas. Eh, tenemos por un lado un nombre, eso está bien. Este dijimos que lo íbamos a cambiar por eh, getDescription, que es la dirección. Tendríamos que cambiarlo por un... ¿era, ¿Estaba en inglés o en español? No, ahí está, en español. GetDescription, eh, que debería ser un GetDirección en realidad. Bien. Y acá en vez de preguntarle por el DNI, le preguntamos por una descripción. Descripción. Ahí está. Genial. Bueno, y esta altura en realidad no es altura. Es dirección. dirección. Ah, dirección, perdón. Un trabalengua, porque las palabras se parecen. Y acá en vez de altura, es precio, ¿sí? Es precio. Ahí está. Y me están faltando cosas y me estaba faltando? Porque, ¿qué más tenía? El no tipo. El tipo, ¿sí? Y nada más. Bueno, este como lo agregué, ¿sí? No está. Así que lo tengo que eh, seguir programando yo. Bueno, ¿y cómo hacemos el tipo? Agregamos una llamada más, ¿sí? Ponemos acá de nuevo el doble ampersand. Y bajamos como para hacer otra llamada a otra función. ¿Y qué usamos? Bueno, claramente el tipo va a ser un número, ¿no? Eh, en mi caso, en el de ustedes será un, tendrán que hacer un get tipo que les, les valide la, que solamente se ingresen las palabras lsd o, o led. Yo me lo hice más fácil. Entonces, con un número, buffer cliente, bueno, buffer cliente quedó mal, tendría que ser buffer pantalla, lo voy a seguir usando como buffer cliente y después hago un refactor para que me lo cambie. Eh, me voy a guardar el tipo, ¿sí? Y necesito un puntero a eso, entonces le pongo el ampersand. Recuerden que tipo, no precio, tipo, es una variable del tipo int, así que... Le pongo la ampersand para que pasarle la dirección de memoria de esa variable int para que la, variable get, eh, la función getNumero me escriba el número que ingresa el usuario. Bien. El mensaje sería, eh, ingrese tipo, y podría yo aclararle que 0 es eh, lsd y 1 es led, para que el tipo ingrese esos dos valores, nada más. El mensaje de error y eh, el mínimo que es 0 y el máximo que es 1. En este caso son los dos valores que puedo poner y le pongo dos rentes, ¿Sí? Si esto fue 0, entonces ahí me quedó agregado muy fácil el tipo. ¿sí? Bien. Y me quedó, o, o sea, todos esos eh, campos se van guardando en esta variable del tipo pantalla que me quedó con el nombre buffer cliente. Y acá se me hizo una ensalada bárbara. Entonces, este lo tendría que cambiar. ¿sí? Vamos a ver cómo hace el refactor acá, porque seguramente hay otro buffer cliente en otras funciones. ¿sí? Ven acá en esta otra función también un buffer cliente. Vamos a ver si el refactor lo va a hacer solamente en el scope de esta función o me lo va a querer hacer en todo el archivo. Yo imagino que no, que lo va a hacer en, el, en la función, ¿sí? Se tiene que ayudar que esta variable es local de esta función. Vamos a ver qué hace. Le voy a poner de nombre eh, buffer pantalla. Si esta variable se llamara de una forma más genérica, quizá no haga falta ni cambiarle el nombre. Pero habría que pensar un nombre. Que no quede mal y que sea genérico. <risa> eh, como acá, ven, el, el array, lo llamaron array. No lo llamaron array clientes. Entonces, no tuvieron que cambiarle el nombre. Buffer entidad. Buffer entidad, te lo estaba por decir, mira, Claro, si ahí le pusieran buffer entidad, ya les queda eh, genérico, no necesitan ni cambiarlo. Si quieren ser muy desprolijos, ¿no? Si quieren ser prolijos, bueno, igual le ponen un nombre más copado, pero... Bueno, ahora, ¿a ¿dónde me lo va a cambiar? No, miren, aparentemente me lo va a cambiar solo en esta función, en el alta. ¿Sí? Y después ya no me lo cambia más, ven que no hay más puntitos blancos por acá, no, el resto del archivo no lo toca. O sea, se aviva que esa variable es local de la función y me lo va a cambiar ahí nada más. ¿Sí? Así que eso está bueno. Igual en este caso me hubiese convenido que me lo cambie en todos lados, pero bueno. Ahí está, ahí lo cambió. Bien. Bueno, entonces ahí ya está. La función de alta la puedo, le puedo dar el OK. Le tengo que cambiar el comentario nomás. Da de alta una pantalla. Eh, el parámetro es un array de pantallas. Acá también. Eh, posición, identificación, ser asignado a la pantalla. Y ya está. Ahí sí, quizás te conviene buscar y reemplazar para que te cambie la palabra... Pantalla sí. por cliente porque lo tenés en la documentación de toda la función. Sí, hay que ver, hay que tener cuidado si lo escribí en plural, en singular, con la P mayúscula, minúscula. Porque como yo lo escribí documentando, a lo mejor ahí hay variaciones. No claro. es tan, tan exacto como el tipo de dato que si lo escribo mal, el compilador no me compila. Entonces, ahí este, me doy cuenta seguida y siempre está escrito de la misma manera, sino que acá a lo mejor dice pantalla, pantallas o con la P mayúscula. Bueno, tengo que buscar y reemplazar. Este, todas, ¿sí? todas las opciones. Eh, bien. Bueno, entonces podríamos llegar a decir que la alta ya está, ¿no? Está, está OK. Vamos a probar. Bien, ahí compiló. Voy a ponerle un nombre a la pantalla. Pantalla, en capo, cucha, cucha, 555, y el precio, no sé, 30p. No me están dando el precio. ¿Será porque quiere que tenga punto? No, por el rango, rango? porque. Verdad, puesto... Ah, la me liada. quedó mal el rango. me di cuenta de eso, ¿eh? A ver en qué rango nos quedó. 0 y 2, 0,1 y 2, algo así 0 y 5 debe ser Y estos son los reintentos Bueno, le ponemos 10.000 Pero casi que salía bien de una Casi ¿eh? que salía bien Nombre, pantalla, dirección, la 555, mis precios, 30p. Ahí está. Tipo 1. Listo. Entonces, si ahora imprimo, ahí lo imprimió. Una maravilla. ¿Sí? Que como no modificamos la función de imprimir, el, el tipo no estaba incluido tampoco. Claro, acá no tengo incluido el tipo. Tendríamos que agregarlo ahí. Pero para modo debug igual está bien. Claro, eh, igual creo que había un punto, ¿no? Que pedía la lista de pantallas. Sí, acá, el 9, listar pantallas. Indicando todos sus campos, me dice. Bueno, son Entonces, eso hay que hacer. Eh, si quieren ya para poder debayar bien, porque esa, ese listar nos va a servir para, para todo, podemos este, ir a, a la función de listar y ya... Este, Cambiarlo, ¿sí? ¿Qué es esta, no? Es agregarle un campo más. ¿Sí? Y acá viene la pregunta, ¿cómo lo vamos a listar? ¿Lo listamos como número o lo listamos como texto? ¿Qué dicen ustedes? Si el usuario ve un 0,11, ¿no? ¿va a entender? ¿Se va a acordar que el 0 era tal, que el 1 era tal? Como texto. Como texto, me dicen. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo resuelvo? No, no, 1 y 2 no, yo usé 0 y 1. ¿sí? ¿Y usar el o...? A ver, el elemento está acá, ¿no? Fíjense, acá está bien puesto el nombre, ¿eh? No lo tuve que refactorizar porque tiene un nombre genérico. Yo, puedo, yo accedo al campo tipo, pero este campo tipo es numérico. Yo sé que va a valer 0, 1, que es lo que cargué. Cuando el usuario ingresó, ¿el usuario ingresó un 0 o ingresó un 1? ¿Cómo hago para imprimir la palabra LSD o la palabra LED según qué valor vino ahí? A ti no entendí nada de eso que dijiste. ¿Cómo hago? A ver si se les ocurre algo. Con un if. Con un if. Bueno, ¿y qué hago? ¿No había definido ya un define en la biblioteca? ¿En la biblioteca tengo? tengo dos define. Tipo lsd y tipo led. Uno vale cero y otro vale 1 ¿Qué hago con eso y con el... El, el valor del campo para imprimir un texto u otro, junto con todo lo demás, ¿no? Esto es muy típico que se lo piden en un examen. Y pensemos una solución que contemple cuando haya 10 tipos, ¿no? Porque se, está, se, está, se están por proponer seguro hacer un if-else. Un switch. Bueno, pongamos un switch para evaluar. Ese campo, ¿no? Ya que el campo es un int Ahora vemos si después esto lo terminamos llevando a otro lado Por ahora o entonces yo sé que si el Trompe, tipo yo ¿Cómo? Sí, decime No, que si en el parcial lo resolvemos Como dicen así, medio modo Disney ¿Es, eh, es válido igual? Y es un 2, fija No, pará Fija un 2 no mal. El madre. parcial tiene que ser todo modo ninja, no puede ser modo Disney. Modo Disney es para alguna clase, para explicarte algo, pero no para un examen. Claro, pero si sobre la marcha lo resuelvo, no sé, con, con if, con un, un par de if o algo así. Yo para saber cómo encararlo. Digo. Si varios, ya no. sabes encararlo así, lo, lo vas a encarar así. Ni vas a pensar en sí. el if. Sí. Tranquilo, déjate guiar por, por tu intuición. En este caso tenemos dos, ¿no? Pero eso podrían ser más tipos. Si mañana el cliente te llama por teléfono y te dice, chá, agregame tres tipos más porque ahora me compré unas pantallas que son eh, de plasma eh, lunar y resplandecen, tienen brillos y hacen dibujitos locos. Y son un tipo distinto. Y agrégamelo ahí. Y ya tenés que cambiar todo el código. En cambio, así es como más sencillo agregar uno más. Eh, igual, eso que hice ahí no me solucionó nada el problema que yo tengo. ¿Cómo lo soluciono? Y bueno, poner un print en cada caso. Bien. Agarro este print y lo pongo acá. Y me va a seguir imprimiendo lo mismo. Yo pongo el mismo print acá que acá. ¿Y qué más le cambio? Y que escribe que uno tipo LCD y el otro tipo LED. se ¿Lo ponemos directamente en el texto? O sea, acá le ponemos LCD y acá le ponemos LED. ¿Así? ¿Usamos elemento tipo? No entendí eso. Lo que estamos evaluando en el switch. Esto es un define que vale un número. Que en este caso a veces vale 0. Y este es un define que vale 1. 1 no. Nosotros estamos evaluando. Si la, el campo tipo, que es un int, vino con el valor 0, va a entrar acá. Si el campo tipo vino con el valor 1, va a entrar acá. ¿Sí? Que voy a imprimir lo mismo, pero tienen un texto fijo distinto. ¿Está bien? Eso es lo que me dijeron. Yo no estoy muy convencido de que sea la manera correcta. Si a mí me piden cambiar la manera, me dicen, no, pero en vez de separarlo por guiones, separámelo por este, unos tabs y un asterisco y una barrita loca que quiero que quede bien contra el borde. ¿Y en cuántos lugares lo tengo que cambiar? Eh, una consulta. O sea, si el switch es. Si el switch es. Eh, agarras y, y lo metes en una función. Que lo que, que, que, eh, que. lo que te dé es el texto nada más: LCD o LED. Y Muy después bien. Se, el printf. Bueno. Solo. Bueno, eso me gustó más, como para no repetir esa línea de código, ¿no? Porque si no, después me piden cambiar el formato de lo que imprimo y lo tengo que cambiar acá en dos lugares. O si son cinco, lo tengo que cambiar en cinco lugares. Estoy repitiendo casi igual la misma línea y lo único que le cambio es esto. No estaría muy bien. ¿sí? Entonces, lo que dice acá el compañero, todavía no lo llevemos a una función, ¿no? Pero lo que dice es que esto, este texto, lo imprimamos como una variable, ¿sí? un por ciento s. Y esa variable me la defino por acá. Y Hago una cadena chiquita. Le pongo, no sé, cadena tipo. Le dejo ahí un, un valor razonable por si después hay palabras más largas. ¿sí? Y la idea sería cargar este cadena tipo con un valor acá, con otro valor acá, y después acá imprimir esa variable. Al final le agrego cadena tipo, que es la que se va a reemplazar en este por ciento S. Que se imprime al final. ¿sí? Y la idea sería acá cargarle ¿sí? el LCD y acá cargarle el, el texto LED. ¿sí? Y con eso ya está, lo resolví. Y no tuve que duplicar esta línea de código. ¿sí? Y lo que decía el compañero es hacer esto mismo, pero llevar esto a una función. Que ya me devuelva esto cargado. ¿sí? Que estaría bueno. Pero primero me resta resolver cómo le cargo el texto a la cadena de caracteres. ¿Cómo hago eso? Todas preguntas de examen. Ahí Ariel me dice STR NCPI. Bueno, podemos usar esa. ¿Cómo usábamos esa? Porque no me acuerdo, strncpi. ¿Qué me pedía primero? La variable de destino, donde quería copiar. Destino. Bueno, destino sería cadena, cadena tipo, ¿no? Después el origen. El origen va a ser un texto que yo invento, acá, lcd. Bien. Y después el tamaño máximo, que en este caso sería ese 32 que yo tendría que haber puesto en un define y no lo puse, ¿Sí? Eh, bien. Y lo mismo con el de abajo. Y acá le ponemos led. Espectacular, Ariel. Bueno, y ahí nos, nos evitamos eh, escribir toda esa línea de código, que es el formato de lo que se imprime, más de una vez. ¿sí? De hecho, inclusive estos pueden ser defines también, estos textos. Y yo los tengo definidos ahí en mi punto H... Y los modifico de ahí. Eh, bien. Y lo que decía también el compañero es de llevar esto a una función. No quiero perder más tiempo con esto, pero eh, la idea sería llevar esto a una función en donde recibe el elemento pantalla como acá y recibe la cadena ¿sí? y la carga adentro. Ha, pon, hacemos el switch y la carga. ¿sí? Entonces, acá nos quedaría algo así, una llamada a una función que es eh, cargar, Texto de tipo. Y recibimos, eh, le pasamos el elemento y le pasamos la cadena. Y que esa función tire la magia, hace el switch adentro. ¿sí? Esa sería la, la idea de llevar este switch ahí. A una función que le paso el elemento a la cadena y me, la, me carga la cadena con el texto. O sea, hace esto adentro de la función. ¿Sí? Eso estaría bueno. Eh, bueno, y después esa cadena la uso acá para imprimir. ¿sí? Vamos a ver si lo que hicimos funciona. Bueno, vamos a agregar uno. Eh, cucha, cucha. precio 30p. Tipo LED le voy a poner. Ahí está. Y ahora cuando imprimo, ahí me puse la palabrita LED. ¿Sí? Eh, y si agrego una más del otro tipo, eh, 9 de julio, precio 40p, le voy a poner tipo 0. Entonces ahora cuando imprimo, tenemos las dos. ¿Sí? Con distinto tipo. Buenísimo. Ya está. Funciona. Bien. Bueno, hasta acá ¿Pudieron ustedes resolver algo similar? ¿Qué, ¿Cómo lo ven? Muy complicado Hasta ahora ustedes siempre hicieron un código de cero Ahora estamos viendo cómo partir de un código hecho Estamos trabajando como de otra manera ¿Quién era que iba a hablar ahí? Justo lo interrumpí Sí, yo. Eh, llevo un poco de tiempo, o sea, ahora porque puede, puede ser que son las primeras veces que manejamos, eh, o sea, las primeras veces que lo hacemos. Pero bastante bien. Yo lo que lo resolví con el tipo de pantalla, eh, creo que ya lo dije igual, pero lo resolví con una cadena de caracteres. Sí, bueno, imagínate, eh, Si vos lo hubiese resuelto con una cadena de caracteres, ya esta parte se te complica. Eh, y por otro lado, no la necesitas, porque ya directamente imprimís el campo con un por ciento S. ¿sí? Claro. Pero en otros lugares sí vas a, vas a intentar comparar, como acá. Por ejemplo, cuando ordenás. Y ahí vas a comparar, eh, vas a tener que comparar cadenas. Si querés ordenar por el tipo, o, fil o filtrar por el tipo. ¿sí? Entonces, por un lado, es ventajoso porque vos bueno, directamente imprimís. Eh, y por otro lado, tenés ese problema. Y, por otro lado, está gastando mucho más memoria, ¿no? Porque yo acá estoy guardando en un int el valor y vos acá definiste una cadena que seguramente ocupa más lugar. Eh, que, bueno, igual con los valores que nos estamos manejando no habría drama de memoria. Pero, bueno, uno siempre tiene que tratar de optimizar. ¿sí? Eh, así que, bueno, en el caso, sí, de ustedes que usaron la cadena, directamente lo imprimirían y chau. Pero tengan cuidado porque muchas veces inclusive en el examen les puede decir, este campo tiene que ser numérico ¿sí? y después se tiene que imprimir con un texto. Porque lo que queremos que hagan es esto, ¿sí? que trabajen esta, esta manera de programar. Entonces está pedido así en el examen. ¿sí? Que lo impriman como texto pero que lo trajen como número. Ernest, una, una que no mostramos que por ahí puede llegar a servir, eh, que a veces surge, se podrían... Eh, haber hecho un array con los diferentes textos. También, sí. Y, o sea, y hacer usar, usar de índice, claro. El define lo podrían haber utilizado de índice. Esa es una solución que les permitiría, que les queda más, más copado para cuando crece. O sea, si vos tenés 25 tipos, eh, queda mucho más compacta esa solución que esta. Bien. Eh, claro, ahí te, te quedaría una matriz. Porque claro, si pero la, la declarás, o sea, la, la podés, si lo querés hacer relativamente sencillo, la, la podés declarar eh, separándola por coma los textos. Claro. Eh, y sabi, sabiendo y que pasa. en la posición 0 está el LCD, en la posición 1. Digo, porque esa, esa queda más fácil cuando esto crece, ¿viste? Si llegan a tener siete tipos distintos, es... Ah. El, el, no sé, le ponemos textos, tipos. Fíjense que yo usé la palabra const porque van a ser todas eh, variables que no se van a poder escribir. ¿Sí? Eh, y algo así lo que dice Mauricio. Eh, acá puedo poner LSD y acá puedo poner eh, LED. ¿Sí? Y este le tengo que dar un valor que es el tamaño máximo que puede tener cada uno, podemos ponerle en este caso con 4 alcanzaría, y esto, bueno, en este caso son 2, pero se va a completar solo, podemos no ponerlo. Y va a tomar el valor de 2, porque tiene 2 definidos. Si no me equivoque, es así. Eh, un, eh, una consulta. si si yo hago el array, o sea, un array, y por ejemplo, en el primero en el, en el primero empiezo, o sea, en el LCD, después hay una coma, después en el que sigue es LED, o sea, yo sé que, que en el banco 0 empieza el LCD, en el banco 4 empieza el, el LED. Sí, lo que pasa es que cada, las palabras no necesariamente son de la misma distancia. Está eh, o sea, bien, entonces no podrías hacer una cuenta para ver cuánto te desplazas. Eso, eso que estás pensando vos es lo que hace esto, que es la definición de, eh, de una lista de cadenas. O sea, cada elemento de estos dos, tenés dos elementos, en donde adentro cada uno tiene cuatro. Entonces si vos accedes al cero... En un array, es un array en un banco, en un array, vendría a ser... Claro, es un array en donde cada elemento es un array. Perfecto. O sea, el array general es este, es este que tiene estos dos grupos. ¿sí? Sí. Y adentro, cada elemento, que sería este es un elemento, este es el otro, tiene cuatro valores, la L, la C, la D y el contrabarra cero. Y acá tenés la L, la E, la D y el contrabarra cero. Perfecto. ¿Está bien? Entonces vos podías ingresar este índice. ¿Sí? Eh, y haces referencia a donde empieza esto o donde empieza esto, y directamente lo puedes poner en el, en el print. ¿sí? Eh, sería así. Vamos a hacer la opción. Bueno, ya nos estamos poniendo eh, mucho detalle en esto, pero bueno, no importa. Eh, Accederías ahí y directamente acá puedes hacer p-elemento tipo. ¿sí? ¿Podríamos hacer alguna especie de chequeo para ver que no nos vayamos de rango? Sí, pero como ya el chequeo lo hacemos cuando el usuario ingresa el valor, no estaría tan mal dejarlo así. ¿sí? Ya sabemos que eso nunca va a valer más de 1, porque si no la función que de ingreso da error. Así que no habría problemas. Entonces, cuando nosotros le ponemos acá un 0, Estamos apuntando al array que tiene esto. Y cuando le ponemos un 1, estamos apuntando al array que tiene esto. Así que tendría que ser equivalente. Si no metimos la pata, tendría que funcionar. ¿Sí? Vamos a probar, total. Estamos teniendo cosas raras. Es la parte más divertida. Vamos a ver si funciona. Eh, pantalla, dirección, bueno, ya escribo cualquier cosa porque 40, tipo 1. Oh, bueno, y ahora pongo a imprimir. Bueno, y de las dos maneras me imprimió, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, es otra manera también de hacerlo. En realidad lo que estamos haciendo acá es una matriz, que sería eso, un array en donde cada elemento es un array. ¿sí? Pero las dos... Este, tiene como una especie de dos dimensiones. Lo podemos ver como con dos dimensiones o este, podemos trabajar con este primer índice, hacerte cuenta que esto no existe y cada uno de los elementos de este índice hace referencia a todo el array completo. ¿sí? Como el nombre del array es el, eh, la posición de memoria donde comienza, bueno, la posición de memoria donde comienza es lo que necesitamos pasarle acá al por ciento S para que me imprima todo hasta que encuentre el contrarra cero y por eso funciona escribiéndolo de esta manera, ¿sí? Escribiéndolo así. Es una manera bastante piola esa de poder traducir números a textos. O sea, siempre que aparece esa problemática de querer traducir un número que para nosotros quiere decir algo a un texto que ya conocemos, es una alternativa interesante para tenerlo ahí en la valija de herramientas. Sí, quizá en SPD también lo usen cuando tengan que programar ahí con Arduino un menú o algo de eso en donde van incrementando una variable y se le van mostrando diferentes textos. Eh, poner, tenés un menú que imprimís en un LSD y vas apretando un botón y te va cambiando el texto. Bueno, posiblemente vayan cambiando una variable y eso haga que se muestre distinto texto. ¿sí? Eh, quizá lo usen, no sé. No sé qué andan haciendo en SPD, pero puede ser que, eh, que lo usen. Eh, el tema es el siguiente. Nosotros... Bueno, faltará ahí acomodar los textos y demás. Pero básicamente resolvimos esto ¿no? del examen. Resolvimos el alta, baja y modificación de la pantalla. Era algo independiente de todo lo demás. Eh, y ahora tenemos que de alguna manera incorporar la segunda entidad, ¿sí? Recuerdan que eh, esa segunda entidad que es esta, que la podemos llamar contratación o la podemos llamar publicidad. ¿Sí? Eso es indistinto el nombre, no importa. A mí me gusta contratación. Eh, tenemos que también definirla, tenemos que darle un archivo, eh, y tenemos que hacer lo mismo que ya hicimos, pero ahora con estos campos, ¿sí? Eh, pero, perdón, bueno, esto no iba, ¿no? Esta era una, una aclaración. Ahí está. Eh, tenemos que tener cierto, cierto cuidado. Por ejemplo, en el alta. En el alta, ¿voy a cargar todos estos campos? Es algo que hay que preguntarse antes de, eh, de ver si me sirve así tal como está ese esqueleto. Eh, bueno, aparentemente, parece que sí, no, porque dice, ¿se listan las pantallas? Bueno, eso es el imprimir pantallas, que ya lo tenemos. Eh, Se le pide al usuario el ID de una pantalla, eso lo podemos hacer con un get, este, un get número, y le pedimos el ID de la pantalla. Eh, Se pedirán los datos asociados a la publicidad. Quit del cliente, cantidad de días y nombre de archivo, ¿sí? Quit. Cantidad de días, nombre de archivo y la ID de la pantalla que también lo ingresé antes. O sea, ingreso todo lo que necesito en el, en el momento de lo que sería el alta de la contratación, que acá lo estamos llamando contratar una publicidad. Así que eso sería como el alta de la segunda entidad, ¿sí? Y fíjense que ya nos quedó relacionado ahí. Cuando yo le pedí al usuario que ingrese la ID de la pantalla y me lo guardé en una variable y eso después lo cargo en el campo eh, ID pantalla. Está, está ahí me quedó hecha la relación entre las dos entidades. Y ¿sí? no es más nada que eso, es cargar en un campo un número que es el ID de alguna entidad que está en la otra lista, en la lista de pantallas. Eh, así que también es un alta normal, ¿sí? Porque todos estos datos me los va a ingresar el usuario. Exactamente igual que la pantalla. ¿Está bien? Eh, así que no hay mucha cosa muy rara. Es más de lo mismo. Lo que podemos hacer sí, es... Por ahí lo que tiene un poquito de raro es que acá sí van a estar obligados a hacer lo que vos hiciste sin querer al principio. O sea, ya ahora el main lo van a dejar como lo tienen y van claro. a ser el refactor eh, de esta nueva entidad. Y sí. aparte tienen que elegir una entidad candidata ahora para hacer punto de partida, para, que, para evitarle también los problemas de, de no copiarse esa pantalla. Quizás hasta es más sano copiarse al cliente anterior. Claro, si nos met... A ver, si... Ya si duplicamos la pantalla para después cambiarle el nombre, ya de entrada no compila porque el tipo de dato está repetido. ¿sí? Entonces el tipo de dato tendremos que cambiarlo a mano porque no le podemos hacer un refactor porque si no me lo va a cambiar en los dos. Eh, y tendría que estar eligiendo en qué archivo me lo cambia. Y una cosa que no se los mencioné, pero sí es muy importante. Es un consejo nada más. Igual, jamás hagan refactor si el código no compila. Porque si el código no compila, significa que no está bien escrito. Y si no está bien escrito, eh, el algoritmo que está identificando qué es un, un tipo de dato, qué es una variable, qué es una función, le puede errar porque la sintaxis del código no está bien porque no compila. Le faltó una llave al final. Bueno, entonces a lo mejor, algo que era una función, lo está interpretando como si eso era, es una variable. Porque cuando faltan cosas, ya eh, lo que está escrito significa otra cosa, ¿sí? Entonces, el refactor puede ser un desastre. Entonces, jamás hagan un refactor con un código que esté roto. Siempre hagan refactor con un código que compile, ¿sí? Eso es fundamental. Porque si eh, no, le vas a terminar o no les hace el cambio en la mitad de las cosas, ¿sí? Eh, o les hace el cambio donde no debe. Eh, porque está interpretando como, eh, lo que está escrito de una manera diferente, ¿sí? Entonces, puede interpretar una variable como una función o una función como otra cosa. Bueno, entonces, depende cuál es el error. A lo mejor si se olvidaron un punto y coma, de ahí para abajo no sabe bien qué es lo que está escrito. Entonces, no puede hacer el refactor como corresponde. Eh, así que nunca hagan refactor con un código que no funciona y no compila, ¿sí? Tiene que compilar. Bueno, siguiendo esa regla, no podría usar la pantalla para copiarla y pegarla porque ya me va a decir que el tipo está duplicado y me va a traer un lío bárbaro. Entonces, quizás lo ideal sería volver a partir del, del cliente. Y ¿sí? ya estoy tomando a ese cliente como si fuese el fantasma, ¿sí? esa, Ese que yo voy a usar siempre para, para copiar y pegar. Y eh, ese es el que le vamos a hacer de nuevo un refactor. Y como decía Mauricio, no me voy a traer el main de, de nuevo de ese cliente porque este ya está hecho, ya lo programé, ¿sí? ya tiene el menú a medio hacer, ya no me conviene. ¿sí? Esto lo voy a tener que completar a mano con lo que falta. Pero la entidad sí me la puedo traer y cambiarle hacerle todo el refactoring. ¿sí? Entonces voy a volver a copiar el, el, del, art, del proyecto original que me había bajado, que es el que está en el Classroom. Me vuelvo a copiar cliente. Punto .c.h punto y lo agrego a, eh, a mi proyecto, ¿sí? Ahí está, ahí lo agregué. Y esto, mal que mal, tiene que seguir funcionando porque ahora tengo pantallas y tengo clientes. Bueno, tiene que andar. Lástima que cliente no lo necesitábamos, si no ya teníamos todo hecho. Bien, bueno, ahí compiló, ¿sí? Bárbaro. Bueno, y recuerden cómo eran los pasos a seguir. Primero cambiaba el nombre del archivo punto H, ¿sí? Y después el punto C. Eh, esto sería contratación ahora, ¿sí? Eh, bueno, dice que me va a cambiar el ifdef, que me va a cambiar el include, y que le va a cambiar el nombre del archivo. sí hace todo. Listo. Y ahora el punto C. contratación Dice que le va a cambiar el nombre del archivo. Listo. Bien. Bueno, y ahora el tema es que... Eh, bueno, obviamente estamos otra vez donde estábamos en el principio, ¿sí? Eso por un lado es bueno porque siempre estamos partiendo de lo mismo. Eh, así que ya nos empieza a resultar cada vez más conocido. Y, bueno, lo primero que teníamos que hacer era cambiar el tipo de datos, ¿sí? En vez de cliente, eh, ahora va a ser contratación. Entonces, hacemos ahí el, el refactor y eh, le ponemos contratación, ¿sí? Y acá sí, también hay que tener cuidado. ¿Dónde va a cambiar las cosas? Bueno, claramente en todos los lugares de las definiciones de las de las funciones sí, y en el punto H también en todos los prototipos. Le doy OK. Y ahí me hizo el cambio, ¿sí? Eh, bien. No, eh, no es lo mismo hacerlo desde pantalla por lo, lo que les dije antes, ¿sí? Si ustedes lo hacen desde pantalla, ya tienen una, un, un tipo de dato llamado pantalla en el otro archivo. ¿Sí? Y cuando hacen un refactor puede ser que rompan el otro. ¿sí? Tienen que tener cuidado. Eh, y además no va a compilar, va a quedar roto porque va a haber una doble definición del mismo tipo de dato. Entonces, le conviene partir siempre de una template, ¿sí? De un esqueleto que sea de un tipo de dato que todavía no esté en su proyecto. ¿sí? Así que no, no es lo mismo hacerlo desde pantalla porque pantalla ya lo tenés en tu proyecto. Entonces, no te conviene, ¿Sí? Te conviene partir de uno que no esté, para tener menos problemas de no romper lo que ya tenés funcionando. Eh, bien. Y ahí Ariel pregunta, ¿el fantasma que hagamos conviene que tenga nombres de campos bastante únicos? Eh, sí, qué sé yo. Ponele campo 1, campo 2, campo 3. Total, después lo vas a tener que cambiar. Eh, el ID y el... Y el is empty, te jalo porque ya sabes que van a ir así. Y... quizá un, Este le pones un campo 1, campo 2, campo 3, un int más, campo 4 y chao. Y los dejas así, después les, les cambias los nombres y quedan. Y quedan bien. Eh, le pones de nombre acá fantasma, el tipo de dato y chao. Ya te queda. Y los vas incorporando al, al proyecto, ¿sí? Eh, bien, me perdí. Ah, bueno, ahí cambiamos el tipo de dato. Le pusimos contratación. Y ahora tenemos que cambiar los campos, ¿sí? ¿Cuáles eran los campos? Bueno, ID contratación ya lo tenemos, es ID. Eh, el is empty ya lo tenemos. Después tenemos una cadena para lo que sería el archivo, que va a ser el nombre del archivo, no sé video1.avi.mp4, bueno, ese lo podríamos usar con el nombre, ¿no? O sea, podría cambiar el nombre por, eh, por archivo. Así que voy a tratar, intentar hacer eso, a ver qué hace. No, este no, este. Bien, acá le voy a poner entonces archivo. Vamos a hacer una preview y vamos a ver qué me está tratando de, ven que me está tratando de cambiar el campo nombre de la estructura pantalla, ¿sí? Y esto está mal, porque da la casualidad que se llama nombre el campo y me lo quiere cambiar. Esto lo tengo que destilar, no quiero que me toque este archivo, ¿sí? O sea, acá ya rompí todo, fíjense. Este no quiero que lo toque. Ahí Eugenia pregunta, eh, ¿no nos conviene usar el descripción para, ah, el dirección decís vos, porque ya tenía hecho el descripción. Muy bien. Claro, porque si no después tenemos que cambiar la función getNombre usada con ese campo por una descripción. Entonces, si usamos, si yo reemplazo el campo de dirección y el campo de nombre directamente lo borro, Después va a ser más sencillo porque ya me va a quedar bien el uso de la función con la que uso el campo. ¿Sí? Me gustó, ¿eh? Vamos a hacerlo. Bueno, igual esto vino bien para mostrar esto. ¿Ven? Ahí ya me estaba rompiendo algo que no quería. ¿Está bien? Eh... Así que, bueno, ojo con eso. Voy a cancelar. Voy a hacer lo que dice Eugenia, que es, en vez de usar nombre, voy a usar... Eh... Ah, no, pero acá no tengo, no tengo descripción. O no te entendí qué es lo que me dijiste. No entendí. No, porque en la, entendí otra en la biblioteca UTN tenemos descripción que permite el espacio. Pero, porque nombre no te permite espacio, pero no sé si te permite el punto ABI y eso. No sé si ah, te no. el punto. En la parte en donde pedimos que el usuario cargue los datos, eh, que us, yo decía de usar el get descripción en vez de usar el get nombre porque no recuerdo que el nombre valide eh, lo de usar puntos. Sí, sí. Pero yo, yo flasheé que también había un campo de descripción que podíamos usar. Entonces, ya la función quedaba bien escrita. O sea, ya se llamaba la función. Eh, pero ah, no. Bueno. Así que, bueno, esto igual lo tenemos que hacer. Perdón, ¿eh? Sí, y después sí va a haber que cambiarlo. El nombre no nos va a servir porque el punto S no lo va a aceptar. ¿sí? Así que no nos va a servir. Voy a poner un a El horario archivo. nos va a servir hace ver nuevas funciones. No te entendí nada que dijiste. Que nos va a servir cosas: el horario. Ah, el horario. Sí, olvídate. <risa> Eh, bueno, entonces, este punto H no quiero que lo toque. En el contratación punto C, bueno, acá en el imprimir, ¿sí? me va a cambiar el nombre por el archivo. ¿sí? Bueno, y en otros lugares también, acá que es donde lo estamos usando, esto es lo que decía Eugenia, que nombre no nos va a servir. ¿sí? Eh, para cargar el campo archivo, eh, vamos a tener que usar un getDescription o vamos a tener que inventar un get eh, nombre de archivo que acepte el punto. ¿sí? Eh, bueno, y así con todo, parece que lo que va a hacer zafa. Así que acá también le va a cambiar el nombre, no pasa nada. Y en el punto 8, ¿qué va a hacer? Me va a cambiar el nombre de la estructura. Bueno, le voy a dar OK. Chao, yo Ahí está, ya tenemos archivo. Eh, bien. Después tenemos días y quit. Bueno, este quit es otra cadena, así que lo podemos cambiar por DNI. ¿Sí? Parece que esta cantidad de elementos siempre nos pasa bien para todo. ¿eh? Yo si tuviese que hacer un fantasma le pondría lo mismo que esto. Vos sí encontramos el número mágico. Sí, el número mágico. O siempre te termina faltando uno nada más o te sobra uno, pero ahí está. Ese me parece que... Bueno, entonces este DNI lo voy a cambiar por quit, ¿sí? Y también la función no me va a servir, necesito un get quit. Bien, bueno, acá no me está tocando ningún archivo de pantallas. Eh, lo va a cambiar acá donde lo imprime y lo va a cambiar por acá que es donde lo pide. ¿Sí? Que también me va a quedar con un get getDNI y en realidad yo estoy pidiendo un quit. Así que eso después va a haber que cambiarlo. Eh, y lo mismo para la modificación. Y en el punto H, bueno, me lo va a cambiar en, el, eh, en la estructura. ¿sí? Así que, bueno, ahí tengo el quit. El que me está sobrando es la altura, que es un float, que acá no tengo ningún float. Y el que me está faltando es el... Eh, el días y el id pantalla, ¿sí? O sea, acá me está eh, sobrando esto, que en cuanto lo comente va a explotar todo por todos lados. Y me está faltando, que esto es completamente inofensivo, agregar el id pantalla y agregar el días. ¿sí? Entonces, este lo agregué y este lo agregué. O sea que no, esos dos no van a aparecer en ninguna lista. sí. Y esto nos sobró. Como lo comenté, va a explotar por todos lados. Ahora cuando compile. Bueno, ahí ya vemos que tiró siete errores. ¿sí? Así puedo poner esto más grande. Ahí está. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer para leer esto? Bueno, me va a decir contratación, el error de, de siempre, ¿sí? No tiene un miembro llamado altura. Bueno, en todos los lugares donde usé la altura, me va a decir que ya no está más. ¿sí? Entonces, yo puedo ir uno por uno y voy sacando eso. Por ejemplo, vamos con el primero. Le doy doble clic acá en la línea roja donde está el error y me lleva al código. ¿sí? Entonces, en esta línea de código, claro, estoy usando altura. Pero altura ya no existe. Entonces, este lo borro. Chao. Acá la misión es hacer que vuelva a compilar, ¿sí? Y si borro ahí, borro acá el por ciento %f, porque ya ese campo no está. Ahora no me preocupo por los que me faltan. O sea, no mezclemos los problemas. Hagamos que esto vuelva a compilar sin la altura y después agregamos los campos que faltan, ¿sí? Bueno, entonces ahí compilo de nuevo y me tiene que tirar un error menos ahora. ¿Cuántos me tiró? 6. Bueno, vamos bien. Vamos al error que sigue. Acá. El error siempre es el mismo, así que el campo no existe. Pero me lo tiran en distintos lugares. Si no, al costado de, de donde está el código, tenés señalado donde. Sí, está acá el están los, los lugares en rojo en donde eh, hay errores. ¿sí? Bien. Bueno, acá me está pidiendo cargar la altura. Esto ya no existe. Directamente borro todo con el Ampersand de acá arriba. Y listo, no existe más. No le pide más ese dato. Después veré cuáles son los datos que, eh, que falta, ¿sí? Lo feo de esto de, de ver, prestarle atención a lo rojo de acá es que ves, yo ahí ya lo borré y la línea sigue en roja. Hasta que yo no vuelva a compilar, el tipo no se avivó de que en esa línea ya no hay más un error porque no compiló de nuevo, ¿sí? eh, Si yo compilo de nuevo, ya se va el error de ahí. Bien. Bueno, seguimos. Acá también está pidiendo con un get float, ¿sí? Eh, la altura. Lo voy a borrar. Con el ampersand incluido, si no me tira error. Eh, y ahí ya tengo 4. ¿sí? Bueno, ahí seguimos. Esto, acá sí sonamos, me parece, porque este es el algoritmo de ordenar. ¿Sí? que eh, está ordenando por, eh, está comparando los nombres y si son iguales va a comparar las alturas. Bueno, provisoriamente acá podríamos poner otro campo para no arruinar el código, ¿no? ¿Qué teníamos en la contratación? Los días, por ejemplo. ¿Qué dice Ariel? Sí, sí, la, la que está solo por nombre no tiró ningún error. Sí, acá la que está tirando error es la que ordena por Nombre y altura, porque ya altura no lo tengo más. Bueno, por ahora se lo cambio por días. Seguramente es una función que no voy a usar y posiblemente pueda borrarla sin problemas. Eh, pero, bueno, para dejarla, ¿sí? Le cambiamos ahí el, el campo. Después voy a cambiarle el nombre a la función. Entonces, ahora esto va a ordenar por nombre y por días. Y listo, ya está. ¿Sí? Ya eh, funcionó haber sacado la altura. Y me quedaron estos dos que no los estoy ni pidiendo ni cargando en ningún lado. ¿Está bien? Pero el programa ya compila de nuevo, que es lo importante. Entonces, me quedó un proyecto en donde la AVM de pantalla ya existe y eh, tenemos la biblioteca de contrataciones casi lista, ¿sí? Nos faltaría agregar los campos de días y pantalla. Y después, empezar a, a programar ya nosotros sí a mano en el main y agregar las opciones que faltan, que ya son de del alta, baja y modificación de la segunda entidad. ¿sí? Y es, es parecido a lo que se hace en cada caso, pero en vez de hacer un alta de, de una entidad, y hacerla de otra. ¿sí? Y van a tener que definir también una, una raíz de contrataciones, ¿sí? además de la raíz de pantallas. Eh, y van a tener que definir un ID ¿sí? o sea, las contrataciones el enunciado dice que son mil, así que yo podría decir cantidad contrataciones Ya le dejo ese mil y me defino una, una array más de contrataciones ahí está que ¿Sí? eh, me está tirando error porque no hice el include de contrataciones acá en el main. ¿sí? Entonces, agrego ahí contratación.h y ya puedo hacer, porque es contratación. Ahí está. Eh, Ya puedo tener mi array de contrataciones y mi array de pantalla. ¿sí? Falta llamar a la función que lo inicializa, como hicimos con... Con el array de pantallas, ¿sí? Tenemos que inicializar el, el array de contrataciones. Esto es casi todo igual, pero, bueno, se duplica el código, ¿no? Porque ahora es para contrataciones. Y acá va a ser contrataciones que eso todavía no lo hicimos. Entonces, hacerle el refactor a eh, las funciones, ¿sí? Me quedo con el nombre cli o sea que esto acá ya no me estaría compilando, seguro. Vamos a probar. Bueno, obviamente no compila porque esta función no existe. Así que lo que vamos a hacer es dejarlo ahí comentado hasta que le hagamos el refactor a las funciones. ¿sí? Eh, bueno, como verán, no está tan complicado. Está complicado, pero... Se puede, ¿eh? Falta agregar acá un ID para las contrataciones. ¿Sí? Porque recuerden que cada entidad tiene su cuenta de IDs. Yo doy de alta una pantalla y le asigno el ID 1. Doy de alta una contratación y le asigno el ID 1. ¿Sí? Eh, cada uno lleva su cuenta por separado. Entonces necesitamos dos contadores. Para, uno para cada entidad. Bien. ¿Hasta acá más o menos ¿nos, nos siguieron? ¿Están por ahí todavía? Sí, sí, sí, venimos bien. Bien. Estefanía dice que está todo bien. Bueno. Perfectilijilla. Perfectilijillísimo. Bueno, no les voy a contar más nada porque ya este, me parece que es demasiado. Lo que deberían hacer ustedes ahora, bueno, mañana es el día del trabajador. Si son trabajadores, este, no trabajen. Y después lo que tendrían que hacer es eh, tratar de incorporar, ¿sí? El, el ABM de, de contrataciones de la misma manera que, que incorporamos el de pantallas, ¿sí? Eh, a. Este ejercicio que ahora se los voy a pasar así como está, ¿sí? Tienen que terminar de hacer el refactor de las funciones, agregar en el alta, en la modificación, los dos campos, ¿sí? Tenerlos en cuenta porque no los tenemos en cuenta. Y eh, programar el main, ¿sí? Con las opciones que faltan del menú. Esos serían como los tres pasos a seguir, que ahora se los anoto igual. Cuando les pase esta segunda versión del de proyecto.